Aquí va una serie de preguntas para hacerle al médico ante la prescripción de un nuevo fármaco. ¿Cómo se llama y para qué es? ¿Alguna instrucción especial para tomarlo? ¿Cuántas veces al día? ¿A qué horas? Si dice tomar cuatro veces al día, eso significa cuatro veces en 24 horas, o desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué dosis? ¿Hay algo que no debería tomar o beber con esta medicación? ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto? ¿Cabe esperar interacciones con otros medicamentos que ya tomo? ¿Puedo conducir mientras lo tomo? ¿Hasta cuándo debo tomarlo? ¿Qué hago si me olvido una toma? ¿Qué efectos secundarios puedo esperar? ¿Qué debo hacer si tengo un problema? Y cada vez que volvamos al médico hay que plantear si aún es necesario tomarlo.